¿Qué onda queridos 63 suscriptores? ¿Cómo están? Les platico que hace un momento estaba editando unos videos, de hecho acabo de subir uno a YouTube al canal, es de la isla Holbox, entonces para este video ustedes ya debieron de haberlo visto seguramente, y si no pues vayan y veanlo. Bueno, les platico que estaba editando eh, este video y subiéndolo al canal. Entonces, en lo que estaba trabajando en la computadora me acordé que pues, hay un challenge que quiero hacer desde noviembre, no soy muy fan de seguir este tipo de retos. Simplemente hago las cosas que a mí me parecen en el momento sin seguir tendencias. Entonces, bueno, este es un reto que lo vi y sí lo quería hacer por muchas razones. No porque fuera algo difícil, simplemente porque a mí me pareció que sí puedo cumplir con ese reto. Aunque no sé qué tan fácil pueda Entonces el reto va a ser el reto de la silla. Consiste en eh, separar dos pies de la pared eh, inclinarte, pegar la cabeza y levantar la silla, pegado al pecho. Pero como este reto ya lo vi lo vi con silla, eh, se me ocurrió que podíamos hacerlo también con uno de mis tambores. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Con un garrafón de agua. Es cierto, está a la mitad del garrafón, pero pues es lo que había. Entonces vamos a ver si puedo cumplir con este reto y ustedes qué piensan, qué creen. Denle like eh, si llegamos a los a los tres likes, si llegamos a los tres likes eh, lo intentamos con el garrafón lleno. ¿Cómo ven? Pues bueno, pues vamos a poner aquí la cámara y vamos a ver si podemos hacerlo. Va. ¿Y crees que puedas hacerlo? Claro que sí, no veo por qué no. Por ejemplo, López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. Ninguno de esos güeyes puede estamos, hacer este estamos, reto. Estamos al aire. ¿Cómo? Ya está grabando. No, no, no no me digas eso. ¿Cómo que estamos grabando? Ya estamos grabando. Avísenme. Avísenme. ¿No dije nada sí? ¿Dije algo? No. Bueno amigos, pues vamos a empezar con este reto. Eh, en primer lugar va a ser la silla. Y después continuaremos ya con lo que es mi tambor y el garrafón. Recuerden que damos tres likes. Pero bueno, pues vamos a hacerlo un poco más interesante. Si llegamos a 7 likes... Lo hacemos con el garrafón completo. ¿Qué les parece? ¿Me apoyan? Bueno, pues sin más, pues vamos a darle... El reto consiste en pararte de frente a la pared, poner un pie, enseguida el otro y hacia dos pies. Ya está separado de la pared. Colocas la silla aquí y ahora lo que hay que hacer es inclinarse. Cuando vamos a inclinar, pegamos la pared. No, no pegamos a la pared, pegamos la cabeza a la pared. Lo que vamos a hacer ahora es subir la silla, esto es un poco incómodo, no sé, supongo que así, y ahora, espere, espere. así, y ahora eh, lo voy a separar un poco porque tengo el micrófono aquí en el cuello, entonces una vez que está así, nos, le, nos levantamos. ¿Qué creen que sí pude? Señores, sí pude, sí puedo hacerlo. Vamos a intentarlo de nuevo, porque sí me costó un poquito de trabajo cuando eh, pegué mi cabeza en la pared. Entonces vamos, vamos a hacerlo así. Subo la silla. Una, dos, tres. Señores, sí puedo hacerlo, ¿qué les parece? Pues este reto está cumplido el reto de la silla. No me parece algo difícil. Eh, vi a un youtuber, Shushodom, el imitador, que así se presenta. Eh, trató de hacerlo y no pudo. Entonces, bueno, pues yo dije, vamos a ver si puedo hacerlo yo. ¿Por qué no? ¿Y qué creen que sí pude? Vamos a poner esto por aquí. Y ahora vamos a intentarlo con mi tambor. Vamos a hacer lo mismo. Quedamos que... Uno, dos... Dos. Pegamos la cabeza a la pared, subimos el tambor. Una, dos, tres. ¡Listo! Por último, vamos a tratar de hacerlo con el garrafón. ¿Ustedes creen que podemos hacerlo? Si lo logro, recuerden, 6 likes y lo hacemos con el garrafón completo. Voy a poner esto para ustedes perdonen mi cable, pero pues no hay quien me grabe, ¿no? Entonces tengo que hacerlo yo. No tengo todavía mil suscriptores, recuerden que ustedes son los únicos 63 que tengo y pues no alcanza para pagar ayudantes en YouTube. Hagámoslo de nuevo. Estoy nervioso, ¿ustedes qué creen? más pesado este lógicamente vamos a hacerlo así y lo pegamos una dos tres señores si sí puedo si sí puedo hacerlo si sí puedo hacerlo pues así es muchachos como bien si sí pude completar este reto no es algo la verdad es que no es nada difícil yo pensé que iba a costar trabajo por alguna otra razón pero pues no no sé por qué se les complica a muchas personas yo sentí que no fuera tanto de fuerza sino de posición si te pegas a la pared con la cabeza y te inclinas un poco de más no vas a poder subir tienes que levantar las puntas para agarrar equilibrio y bajar lo que es tu centro de gravedad ...plantarlo para que no te lleve hacia enfrente. Pero bueno, entonces ya lo hice, hasta aquí el video. Ahora me voy corriendo al mercado porque como buen trabajador godín... ...tengo que ir al súper para hacer la, la comida. Que tal vez el guiso que haga hoy se los comparta. Así es que, pues ahí nos vemos. Si les gustó este video, compártanlo, denle like. Tenemos que llegar a 66 suscriptores este mes. Esperemos que lo podamos hacer... Y recuerden, a seis likes por lo menos, entonces pues manita arriba y suscripciones serían de mucha ayuda. Cuídense y por aquí nos vemos. Así lo voy a hacer. <risa> te voy a arruinar, no te voy a... <risa> Entonces estamos así. Y ya pregúntame. ¿Ya? Sí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo tres 2 Dos. ¿Y, y crees sí. que puedas hacerlo? Ahí, así. Uno. Acción.